correspondiente ahora a la fuerza de tensión ¿Qué veremos definición de tensión y formas de la misma ecuación ecuaciones de la fuerza de tensión y por último ejemplos de aplicación no siendo más comencemos definamos qué es la fuerza de tensión la fuerza de tensión se presenta cuando hay cuerpos suspendidos o que se encuentran colgados de una superficie veamos un ejemplo clásico digamos aquí podemos ver un cuerpo que está colgado de esa superficie hay una fuerza que hace que él se pueda sostener esa fuerza se conoce como tensión y lo vamos a simbolizar con la letra t t significa tensión ahora Veamos algunas formas de tensión. Podemos verla en juegos en los cuales intervienen y se hace tensión al lado y lado de la cuerda. También lo podemos ver en manejo de grúas o equipos en el cual hay le levantamiento de cuerpos pesados. Y por qué no, el ejemplo más trivial que es a través de objetos que se encuentran colgados del techo. Veamos algunas ecuaciones. Debemos tener en cuenta que para, para la tensión no existe una ecuación general. Y esto se debe a que cada cuerpo se puede comportar de forma diferente en el cálculo de ella. Entonces, digamos, en este caso, veamos otra vez el ejemplo de la lamparita que está colgada. O de este globito, como tal. Aquí intervienen dos fuerzas. Una. Sería la tensión que va hacia arriba y como es un cuerpo y lo está afectando la gravedad, vamos a tener el peso. Entonces, hagamos las condiciones de equilibrio. Acá estamos hablando del eje Y, o sea, que hablaríamos de sumatoria de fuerza en Y? Cuando el cuerpo está colgado y no se está moviendo, podemos decir que está en equilibrio. O sea, que la sumatoria de fuerza en Y es igual a cero. ¿Qué nos daría? Tensión va hacia arriba, menos W igual a cero. Despejando T, nos quedaría que T sería igual a W. Esta sería, en este caso, la tensión. O sea que aquí la tensión sería igual al peso. Pero no siempre va a dar este resultado. Porque pueden intervenir otro tipo de fuerzas y esta ecuación puede variar. O sea que tengamos en cuenta eso. Pero siempre... La tensión, si estamos hablando del sistema MKS, va a tener unidades de Newton. No importa la forma en la cual se calcule, siempre como es una fuerza, nos va a dar en Newtons. Veamos ahora sí algunos ejemplos prácticos. Ejemplo número 1. Se tiene... Una polea como se muestra en la gráfica. Determinar la tensión de la cuerda y la aceleración de la misma. Como podemos ver, aquí hay un cuerpo. En el cual tenemos una polea y tenemos dos masas. Esta masa vale 12 kilogramos y esta 6 kilogramos. Y nos piden la tensión. ¿Por qué no nos hablan de dos tensiones? Porque la cuerda es igual para ambos. Quiere decir que la tensión es igual para ambos lados. Ahora, analizándolo de forma más profunda, entonces tenemos lo siguiente. Entonces nos piden la tensión y la aceleración. No olvidemos que esas son nuestras variables. Entonces, empecemos a analizar la sumatoria de fuerzas. Miren que acá, como tengo el cuerpo colgando, vamos a tener una fuerza hacia arriba, a ambos lados de cada cuadrito, en este. Entonces vamos a tener tensión. Y esa tensión, como es la misma cuerda, va a ser igual para ambos cuerpos. Ahora, en la parte de abajo, los va a influenciar el peso. Tanto a esta masa como a esta. Entonces, vamos a, Para diferenciar, vamos a llamar a uno W1 y al otro lo vamos a llamar W2. sub Ya teniendo esto, podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a analizar como me están hablando de aceleración quiere decir que este cuerpo no está en equilibrio y aquí un pequeño truquito que es importante siempre al más pesado le vamos a poner el signo negativo ya vamos a mirar eso empecemos con el primer cuerpo entonces sumatoria de fuerza en y es igual a masa por aceleración no olviden que estamos en desequilibrio este cuerpo se está moviendo ahora ¿Qué pasa en este eje? Entonces, T es positivo y W es negativo, quedaría T menos W y esto va a ser igual a masa por aceleración. Como estoy hablando del cuerpo 1, no olviden que lo llamamos W1, entonces va a ser masa 1 por aceleración. Ahora, reemplazando W1, sabemos que esto es masa por gravedad, pero masa 1 por la gravedad. Y podemos reemplazar esos valores, conocemos este valor que es 6 kilogramos y la gravedad que es 9,8. La reemplazamos, nos quedaría 6 por 9,8 y esto es igual a 6 kilogramos por A. Podemos eh, quitar las unidades, no olvidemos que la aceleración nos va a dar en metros sobre segundo cuadrado y la tensión nos va a dar en newton. Multiplicando nos quedaría 58,8 y esto sería 6A. Esta podríamos Llamarla como una ecuación número 1, esta primera ecuación. Puesto que aquí hemos analizado y encontramos estas variables. Ahora vamos a analizar la segunda ecuación. Para la segunda ecuación, que tenemos? Entonces volvemos a hacer la sumatoria de fuerzas y sabemos que está en desequilibrio. Ahora, ¿qué hay hacia arriba? La tensión, hacia abajo W2 y aquí el truquito como este cuerpo es más pesado le vamos a poner el signo negativo miren que en el contrario lo dejamos m1a pero como este es más pesado lo vamos a dejar con signo negativo y eso es porque acá hay un, una, una pelea que tiene este cuerpo contra la gravedad él intenta subir y el, la gravedad lo intenta bajar bueno dependiendo de cómo cómo está operando ese sistema entonces Vamos a aplicar que al mayor siempre cuando nos toque un desequilibrio le vamos a poner el signo menos. Ahora sí podemos reemplazar. Nos quedaría T menos M2 por la gravedad igual a menos M2 por A. Reemplazando nos quedaría la masa que vale 12. La gravedad ya la sabemos y esto es 12A. Multiplicando nos quedaría 12 por 9,8 nos da menos 117,6. No olviden esas unidades, eso nos daría Newton. Y acá, menos 12A. Esta ya sería la ecuación número 2. O sea que tenemos dos ecuaciones para trabajar. Ahora, como tenemos dos ecuaciones, tenemos dos variables que son T y A. O sea que tenemos un sistema de ecuaciones. Si tienen problema con sistemas o manejo de sistemas de ecuaciones, aquí en la parte de arriba les voy a dejar un video para que lo vean para que aprendan a resolver un sistema de ecuaciones si tienen algún problema con esto. Hay diversas maneras de resolverlo. Ahora, vamos a aplicar lo siguiente, vamos a despejar en ambos T. Despejamos T arriba y T abajo. La primera nos quedaría T, 6A, esto está restando, pasaría a sumar, y lo mismo hacemos con la otra, Eso está restando y lo pasaríamos a sumar. Ahora podemos igualar estas T's. Igualando nos quedaría de la siguiente forma. 6A más 58,8 es igual a menos 12A más 117,6. El método acá empleado es el método de igualación, si tienen alguna duda. Ahora, agrupando, pasamos términos semejantes. Este 12A lo pasamos para acá y el 58,8 lo pasamos a restar. Efectuamos la operación de suma en estos términos y esto nos va a quedar... 6A más 12A nos daría 18A y esto nos daría 117,6 menos 58,8 nos da 58,8 esto está multiplicando lo pasamos a dividir y al dividir este valor nos va a quedar que la aceleración equivale a 3,26 metros sobre segundos cuadrados no olviden que estas son las unidades de la aceleración ahora como ustedes vieron, nosotros despejamos ambas ecuaciones T. Podemos reemplazar en una de ellas este valor para calcular la tensión. Es indiferente. Digamos que vamos a tomar esta ecuación. Y este valor lo vamos a reemplazar acá. Nos quedaría T igual a 6 por 3,26 más 58,8. No olviden que esto nos en unidades de Newton. Esto también. Y al sumar van a dar las unidades de Newton. Multiplicando esto... Más sumándolo, nos va a dar 78,36 newton. Esta es la tensión de esta cuerda que me está moviendo estos dos cuerpos. Y la aceleración es 3,26 metros sobre segundos al cuadrado. Con esto, hemos concluido este primer ejemplo. Veamos un siguiente y último ejemplo. Ejemplo número 2. Se tienen dos cajas, como se muestra en la, la gráfica, determinen la tensión de la cuerda y la aceleración de la misma. Se considera que no hay fricción. ¿Qué quiere decir? Que esta cajita se mueve, digamos, libremente en, este, en esta superficie. Tenemos que esta masa es de 4 kilogramos y esta es de 2. Quiere decir que esta es mucho más pesada que esta. Bien, analicemos entonces ahora el gráfico. no olviden que tenemos que las masas son diferentes esta es mayor y empecemos analizando como esta es una superficie aquí existe una fuerza que es la normal y el peso que nos puede faltar y vamos para diferenciar lo vamos a llamar w sub 1 ahora para este cuerpo aquí vemos que aquí hay una cuerdita si lo vemos en el eje x aquí existe una tensión si aquí hubiera una fricción debería considerarla pero como dicen que no la hay no la consideramos ahora en la parte de acá tenemos esta fuerza de la cuerda que nos va a ser la misma tensión No olviden que es la misma para ambos cuerpos ya que la cuerda se mueve en la misma polea y tenemos este w 2 porque hay un peso empecemos analizando primeramente el cuerpo 1 analicemos la sumatoria de fuerzas en y como podemos ver la caja no se mueve en el eje y solamente se desliza en el eje x como solamente se desliza en el eje x en y se encuentra en equilibrio por eso la sumatoria de fuerzas es igual a 0, quedando la normal menos w1 igual a 0. eso está restando lo pasamos a sumar y nos quedaría que la normal es igual a w1 Tuviéramos la fricción, sería importante calcularla normal, pero en este caso pues no, no nos dicen nada de esto, o sea que es indiferente si la calculamos o no lo hacemos. Si tienen alguna duda pueden pausar, devolver el video para que les quede muy claro el ejercicio. Tomen muy bien los apuntes para que les sirva de buena base para estudiar este tema. Ahora, miremos la sumatoria de fuerzas en X. La caja si sí se desplaza en el eje horizontal. O sea que esto es igual a masa por aceleración. Entonces teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar. Y acá T sería positivo. O sea que T sería igual a masa 1 por aceleración. Reemplazando ya que estamos hablando del cuerpo 1. Como no hay fricción, no hay nada que lo reste. Entonces T, como es positivo en X, quedaría acá. Y como está en desequilibrio, como se mueve es igual a masa 1 por aceleración. Reemplazando, sabemos que la masa vale 2, pues quedaría 2A. Esta podríamos llamar como la primera ecuación del ejercicio. Ahora, veamos qué pasa con el segundo cuerpo. El segundo cuerpo no se ve afectado en el eje X. Más, más bien, lo podemos ver que se mueve en el eje Y. O sea que aquí hay un desequilibrio, o sea que la sumatoria de fuerza en Y es igual a masa por aceleración. Importante aquí, no olviden el truquito que les dije. Al cuerpo más pesado le vamos a poner con signo negativo la aceleración. Entonces, positivo en Y sería tensión, menos W2, menos masa 2 por aceleración. Como es más pesado le vamos a poner el signo menos. No olviden ese pequeño artificio que es muy práctico. Ahora reemplacemos acá. Esto T sería W1, no olviden que es masa por gravedad. Que es 4 por 9,8, la masa es 4, reemplazando, esto nos daría 39,2. No olviden que esto es newton y esto es en kilogramos, pero para efectos de cálculo y hacerlo mucho más práctico, solamente vamos a tomar los valores. Despejemos acá la T, eso está restando, lo pasaríamos a sumar, quedaría t igual a menos 4a más 39,2. Quiere decir que esta sería la ecuación número 2. Esta es la ecuación 1 que hemos hallado en el primer cuerpo. Y esta es la ecuación número 2. Teniendo estas dos ecuaciones, podemos proceder a igualar. Entonces ponemos acá que vamos a igualar ambas T. Nos quedaría 2A igual a menos 4A más 39,2. Agrupamos términos semejantes, está restando, lo pasamos a sumar, quedando las A's con as y el número lo dejamos solito 2a más 4a nos daría 6a igual a 39,2 como este 6 está multiplicando lo vamos a pasar a dividir 39,2 dividido 6 nos da 6,53 metros sobre segundos al cuadrado ya hemos encontrado la aceleración del ejercicio solamente nos falta la atención ¿Qué vamos a hacer este valor que hemos encontrado lo podemos reemplazar, sea en esta ecuación o en esta. Es indiferente, el valor debe ser igual. Para efectos de agilidad vamos a tomar el de 2A, pero es indiferente, podemos calcularlo también con el otro. Reemplazando, esta A la reemplazamos acá, 2 por A, que es 6,53, multiplicando esto. No olviden que esto era 2 kilogramos que venía de la masa. Y al multiplicar por esto nos va a dar el newton. O sea que esto daría 13,06 newton. Esta sería la tensión del ejercicio. Con esto hemos encontrado la tensión y aceleración que hace que se mueva esta polea desplazando ambos cuerpos. Con esto podemos dar por concluida la parte número 6 de Fuerzas, no dejen de seguir viendo el curso de fuerzas para que sigan aprendiendo toda la parte de dinámica y estática. Muchas gracias y esperen pronto la siguiente parte. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.